Si ella no paga taxes Si sí, uno, si sí, uno mira, mira, pueblo. ellos pagan taxes nos y tienen el derecho de vender y amenazar, aquí. Y tienen el, todo el derecho de vender aquí, porque ellas le, por... le tiraron todas las no cosas. Es que porque yo si me, yo, yo, yo defiendo, se yo se defiendo se vienes, a los vendedores eres, ambulantes. Si España, yo defiendo a los vendedores España, ambulantes. Mira, ustedes también le tiraron todas las cosas, ¿verdad? ¿Tú fuiste también? o sí, sabes gracias. ¿ok? Ok, está bien. Así tratas tú a los vendedores España, ambulantes. No vendedores ambulantes. Sí, ¿o sí? No vendedores ambulantes. Ves, ves, ves. Así es. Ustedes son capitalistas, de pero después tienen miedo de la competencia, ¿verdad? ¿Ah? Competencia, competencia. Cobardes, llaman a la policía, cobardes. Son cobardes, cobardes. Un hombre de verdad no llama a la policía. No llama a la policía. O sí, pero le tiran las cosas a la señoras. Pero le tiran las cosas a las señoras, ¿verdad? Pero le tiran las cosas a las señoras, ¿verdad? Aquí voy a estar, que vengan la policía que vengan la policía que vengan la policía Sí, sí, cobardes que llaman a la policía ratas así son Ah, no, you first charges You're going to charges and big homie, I know. Yeah, cowards all these bitches, Así son, así son ratas, ratas. En este momento y las imágenes que van a ver corriendo corresponden a un enfrentamiento que hubo entre una activista que se dedica a luchar no taxes? ¿Sí o no? No por el derecho de los trabajadores ambulantes en California. Se trata del reconocido Alex Enamorado, quien fue a enfrentar a los dueños de un negocio, quienes ven en pantalla, luego de que atacaran presuntamente a una vendedora ambulante y le tiraran todas sus cosas, porque según denuncian los afectados, el dueño del restaurante estaba molesto, ya que según dicen, eh, él se quejaba de que esta mujer estaba vendiendo comida y decía que su restaurante no tenía buena comida. Es decir, básicamente él estaba molesto porque le estaba afectando. Yo preparé un reportaje en donde entrevisté a Alex, Investigué más detalles de esto. Me gustaría que me vayan dejando sus comentarios acá en este Facebook Live y vamos a escuchar el reportaje que preparé para Mundo Nuevo. Ahora amenazaste tú a ella. ¿tú ¿tú te te el que ella no paga taxes. Son los momentos de tensión que se vivieron luego de que una vendedora ambulante fuera atacada por el dueño de un restaurante quien mandó a sus empleados a acabar con el negocio del inmigrante porque vendía mejor comida, según denuncia la víctima. Yo fui atacada unas siete por esa las cuatro mujeres y cuatro, tres hombres. Al enterarse de lo ocurrido, el activista Alex Enamorado salió en su defensa y fue hasta el restaurante identificado como Juanitas Café, ubicado en la calle Broadway de San Diego, California. Yo fui y hablé con el dueño y tuve que pretender de que yo era parte de él, que yo estaba contra vendedores ambulantes, para que él, él me admitiera. Necesito eso, pero no sé si usted quiere ayudar. ¿Cómo? ¿Ayuda de qué? Pues para moverlos que se ven a otro lado, no sé. Logrando que el hombre reconociera en cámara lo que hizo. Que están en la esquina y están hablando, oh, que nosotros tenemos comida caliente, comida recién hecha y allá comida vieja. Incluso los empleados de este sujeto también aceptaron en cámara que tiraron todo en el puesto de comida de la tamalera. Mira, ustedes también le tiraron todas las cosas, ¿verdad? ¿Tú fuiste también? Oh, sí, yo ah, tú sabes gracias. Ok, ok, está bien. Así tratas tú a los vendedores ambulantes. Lo peor es que, según dice el activista, el dueño del restaurante solía ser un vendedor de la calle en el pasado. Al igual que esta mujer tamalera. No todos tenemos 30 mil, 50 mil dólares para comenzar un restaurante. O no, to no todos tenemos cocinas industriales. Por esto aprovechó para enviar un mensaje a los dueños de restaurantes. Entonces, por favor, tengan compasión. Y es todo. El caso ya está siendo monitoreado por la policía local. Nosotros continuaremos dando seguimiento. Soy Carlos Moreno era parte del reportaje que estaban viendo ustedes y que preparé para Mundo Now. Me gustaría que me den su comentario, qué piensan sobre esta situación que enfrentan vendedores ambulantes en distintas zonas del país. ¿Están ustedes de acuerdo con esto o no? Me gustaría que vayan dejando sus comentarios, que nos digan de dónde nos sintonizan. Y mientras tanto, voy a dejar de nuevo el video original o parte eh, de los videos originales sin editar, para que ustedes escuchen parte de lo que fue el enfrentamiento en esta zona de California, en San Diego. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, mira. Ellos pagan taxis no y tienen el derecho de vender aquí. Tienen el, todo el derecho de vender no aquí. Son, Porque a ellas le, le tiraron todas las cosas. Porque ¿Tienes? ¿Tienes noche, yo defiendo a los vendedores o ambulantes. Yo defiendo a los vendedores ambulantes. Mira, con ustedes conmigo, también güey. le tiraron todas las cosas, ¿verdad? ¿Tú fuiste también? Sí. sí? ¿Qué Ok, está bien. ¿Así tratas tú a los vendedores ambulantes? No vendedores ambulantes. Sí, No vendedores ambulantes. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Así es. Ustedes son capitalistas, pero después... Tienen miedo de la competencia, ¿verdad? Competencia, competencia. Ella, cobardes, llaman a la policía, a ella, cobardes. Chula, tí, Son cobardes, cobardes. Un hombre, de verdad, no llama a la policía. No llama a la policía. O no oh, oh, sí, pero le tiran las cosas a la señora. Pero le tiran las cosas a las señoras, ¿verdad? Pero le tiran las cosas a las señoras, ¿verdad? Las a las señoras, ¿verdad? Sí, ustedes. Aquí voy a estar. Que venga la policía. Que venga la policía. Que venga la policía. Sí, sí, cobardes que llaman a la policía, ratas así son. Yeah. You're press charges así son, así son ratas, ratas. Bien, de esta manera concluimos con esta transmisión en vivo para llevarles a ustedes los detalles de este polémico caso que ha acaparado la atención en las redes sociales donde hay bastante debate sobre el enfrentamiento que tuvo Alex enamorado, un reconocido activista que defiende los derechos de trabajadores callejeros para defender a una tamalera mexicana quien había sido presuntamente atacada por el dueño de un establecimiento comercial, un restaurante, porque presuntamente se sentía atacado y que estaba afectando su negocio. Nos vemos. Feliz fin de semana.